Eh, Carol, y tú mencionabas a Álvaro García Linera, ¿no? que es quien está detrás del proceso constituyente en Bolivia. ¿Qué te, ¿Qué te han dicho, qué opinión tienen los bolivianos, la gente con la que han podido conversar en el viaje respecto a García Linera, justamente? Mira, gravísimo eh, tenemos, o sea, un, estuvimos con un diputado, un, eh, un diputado eh, actualmente de La Paz, que se llama eh, José Manuel Or. Por Matea, eh, y, que, y que nos dijo literal, cuando, cuando leí en la, en la BBC que, que Boris decía, que el presidente Boris decía que García Linera era su gurú, eh, dije, Chile ha caído en la trampa. Una persona que odia a Chile es el gurú del presidente de Chile. Por lo tanto, Chile se está disparando en los pies, nos dice. Y nos dice, bueno, estoy convencido de que Chile va a rechazar la propuesta de la convención porque los chilenos no quieren seguir el camino que está tratando de imponerles Evo Morales. ¿Cierto? Así, así, de, o sea, así de concreto es como lo ven desde Bolivia. Nosotros tenemos ese video de, del diputado José Manuel Ormachea, le vamos a pedir a producción si lo puede mostrar, ¿no? esa, justamente esa, esas declaraciones del, del diputado que ustedes eh, graban. Sí, no, no. Cuando he visto una entrevista, la he leído en la BBC, donde Gabriel Boric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 eh, y nosotros estamos de acuerdo, por supuesto. Ahí estaba. Eh, y, y, y bueno, y no solo Carol se ha comparado el borrador chileno con la constitución boliviana, sino también con la de Ecuador, por ejemplo. Y en ese sentido, viendo las declaraciones ahí del, del diputado, preguntarte, Carol, si crees que hay. hay eh, una, un, fuerzas externas que están operando, que hay un esfuerzo, digamos, latinoamericano, internacional para que los países de la región se asemejen en su destino político de alguna manera y si hay una agenda eh, de parte de Evo Morales, de, de Álvaro García Linera, eh, que, que en el fondo que extienda frontera más allá de Bolivia en este caso en particular. Bueno, así es, mira, el doctor Marco Antonio Valdivieso, de, de, que es eh, boliviano, experto, constitucionalista, que participó en el proceso como asesor, etcétera, nos dice que esto es eh, totalmente bueno que viene de partida de, eh, de ciertos eh, eh, del neoconstitucionalismo eh, que está eh, basado en España en, eh, son catalanes también los que han tenido influencia en todo este neoconstitucionalismo que va de la mano del proceso eh, los lo mismos que tú decías Venezuela Ecuador eh, y ahora Chile y que y, y nos dice tal cual estos procesos constituyentes se usan para instalar la agenda de la izquierda Haciendo creer a la ciudadanía que participó en un proceso que no es democrático ni participativo. Entonces se busca dicen que buscan un pacto social y, y lo que se genera es división y odio. Me dice eso pasó en Venezuela, eso pasó en Bolivia y eso ahora si es que se aprueba esta constitución, va a pasar en Chile. Entonces eh, la verdad es que nosotros con Eduardo Cretón cuando conversábamos con toda esta gente decíamos lamentablemente en Chile muchas veces estamos, estábamos mirando eh, a la OCDE o quizás a los países a los que nos queríamos parecer y no nos estábamos fijando que alrededor nuestro eh, se estaban dando estos procesos que efectivamente tienen muchas similitudes con el nuestro, y que efectivamente García Linera tiene ha tenido gran influencia en nuestros constituyentes. Muchas, muchas de las normas que nosotros hemos visto ahora, eh, que están en nuestra constitución, están también en la constitución de... Eh, boliviana entonces no solamente eh, en el fondo que vienen de este neoconstitucionalismo español entonces no solamente lo que les hablaba como de esto de gar querer ga garantizarlo todo y después eh, echarse las culpas unos a otros sino que también materias como por ejemplo la función social de la propiedad ¿cierto? o sea eh, nosotros el, el artículo con respecto a la función social de la propiedad nuestro eh, de la propuesta de la convención es muy parecido eh, al de Bolivia y esto es muy peligroso porque cuando tú le entregas función social a la propiedad, es decir, este teléfono es tuyo mientras no tenga una función social, la interpretación es muy antojadiza, ¿cierto? Y altamente politizada. En el fondo, el poder político tiene el control y puede decidir qué es lo que es propiedad y qué no en razón de esta función social. Entonces, en razón de esta función social, en... Eh, en Bolivia se han nacionalizado las pensiones, los recursos naturales, los yacimientos eh, mineros por causa de la, de la función, socia eh, función social de la propiedad y se han generado dos efectos muy malos. Uno, por ejemplo, hoy día la gestora pública, la, la, la, eh, o sea, la, la, la, la, la, la institución gestora de los fondos de pensiones es una institución pública y ahora está en mora en más de dos meses en el pago de pensiones, es decir, a todos los pensionados, en dos meses no les ha llegado su pensión. Entonces cuando en Chile te dicen, no, que la verdad es que las AFP son un desastre o no sé qué. Bueno, la verdad es que en Bolivia se busca solucionar este problema generando un ente único público y hoy día llevan dos meses seguidos sin pago de pensiones. Y, y el otro efecto es que se han perdido todos los arbitrajes internacionales en los cuales se ha expropiado algo por, eh, a través de la... o sea ha nacionalizado algo a través de esta causa de función social y eso le ha llevado a que Bolivia pierda millones y millones de dólares en arbitrajes internacionales por empresas que en el fondo tenían su empresa en el país y que tenían extracción eh, de, de, de, de, de minera recursos naturales, yacimientos, etcétera, y que los han tratado de de expropiar, los han expropiado y han perdido también esa, esa, ese arbitraje internacional que sería lo mismo que nos podría pasar en Chile El libero, la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero